mira mi amor esto nos ha afectado gravemente a todos los pequeños emprendedores principalmente porque eh, por, por ejemplo los negocios de nosotros es de comida de noche y, y este horario ha bajado, ha bajado demasiada las ventas demasiada porque la comida de, de las personas como nosotros que trabajamos de noche eh, Imagínate que la gente, que está saliendo, la ¿eh? gente eh, el horario de nosotros es a partir de las 6 de la tarde y de una vez lo que quiere es en Guacalacha por el problema del toque de queda y nos ha afectado económicamente. Una grandísima barbaridad. El Estado debería tomar u, una medida preventiva eh, como propietaria de, de, de los negocios. Eh, le pedimos al Estado que tenga consideración porque de verdad que nos habemos estado muy, muy, pero muy afectados. En, en, esta, en esta pandemia? No, yo estoy yo estoy en la ruina viejo. Esta vaina, no tanto por la pandemia, sino por la irresponsabilidad del gobierno. Porque nosotros los dueños de negocios de comida rápida no somos los que infectamos. está todos los comercios abiertos, solamente nosotros cerrados. Eso es ineligencia del gobierno. Los bancos están ahí, todos los préstamos, empleados, ¿Cómo uno pérdida millonaria, viejo, porque no estoy produciendo. El horario de, 100, está ¿Eh? El horario de Claro, entiende, tienen que dejar de trabajar a uno, aunque sea para delivery, viejo, porque uno se va a caer muerto. ¿Tú entiendes, viejo? Esto es un gobierno, nada más que piensan en ellos, viejo.